Hola, es un gusto saludarlos de nuevo. Muchas gracias por haberse quedado con nosotros a lo largo de la jornada del día de hoy. Eh, y es un gusto para mí presentarles la siguiente conferencia. El día de hoy eh, va a estar con nosotros el artista alemán Aram Barthol. Eh, para aquellos que no están familiarizados con su trabajo, Aram trabaja mucho con las eh, diferencias que pueden existir entre nuestra vida digital y nuestra vida física, tangible, todos aquellos absurdos que emergen, eh, él los lleva a un extremo satírico, irónico, y nos hace repensar mucho cuál es nuestra relación con los medios, con los procesos económicos, monetizaciones. Eh, pero bueno, antes de que les spoilee la charla, prefiero darle la palabra a Aram. Aram, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias por la presentación, estoy muy emocionado de estar acá y hablar con ustedes en el festival, así que muchas gracias por la invitación, y creo que es, uh, bueno, pensando en paisajes, o bueno, repensándolos, eh, me parece una buena idea comenzar con este primer proyecto, y les voy a mostrar una serie de proyectos que tocan distintos temas, pero también uh, entran dentro de la temática del festival, y bueno, primero que nada les voy a mostrar un pequeño video, Así que eso es lo que viene. Ok, so it's, um, okay. Entonces, la pieza se llama La Playa Perfecta, Perfect Beach, se trata de las playas, como pueden ver, y se mostró en la Bienal de Tailandia en 2018, hacia el fin de 2018, y se trata, claro, de, de esta imagen y esta cuestión de la playa perfecta que muchas veces uno encuentra estas imágenes, estos uh, fondos de pantallas en las computadoras o en las televisiones, o bueno, uh, hace tiempo uno los encontraba como empapelados en los uh, edificios, y representa este momento paradisíaco de un lugar al que todos queremos ir, pero a la vez, cuando uno está en el lugar, se pregunta si si sí, esta es realmente la playa perfecta, si es a la que quiero ir, porque afecta, o sea, como lo que ven, esta es la playa en Tailandia que es muy famosa, está enfrente de un resort uh, muy lujoso y muy caro, creo, creo que la habitación más barata sale en mil dólares la noche, pero parece una playa normal y es interesante cuando uno trae estas fotos de playas perfectas a la playa, porque a los turistas les gusta tomarse fotos enfrente de ellas, entonces esto cuestiona la manera en la que viajamos hoy y la manera en la que grabamos todo y todo queda guardado en las redes sociales, entonces uno se, como que se pregunta, fui de vacaciones, fui al lugar, si es que no pongo una foto online o en Instagram, entonces entonces es como que pone a la gente en, la posición, en esa posición y no tuve que decir nada en la playa, la gente simplemente iba y se sacaba fotos y bueno, y posaba, entonces funcionó bastante bien en el contexto de esta bienal la bienal fue estaba por toda la costa en la parte de sure, suroeste, en Krabi es la, regi la región y hay entonces turistas locales e internacionales que iban allí y para mí esta cuestión, esta pregunta de cómo percibimos el momento pero también cómo lo hacemos a través de las redes sociales y la relación entre ellos dos es la cuestión Aquí hay algunas uh, fotos detalles Bueno, puedo seguir pero bueno, esto también este, también es muy apropiado para el tema de los paisajes. Esto es pues, después de The Perfect Beach y esto es en el una exhibición de la Bauhaus cerca de Berlín para sus para sus 100 años, y entonces se hizo un show público en el jardín. Entonces, se hizo en el Parque del Príncipe tipo como hace 200 años y es interesante que están remodelando el castillo, entonces, pero es uno de estos parques típicamente románticos que se hizo hacia fines del siglo XVIII, en el que es como un poco un escenario y un patio de juegos, entonces hay un, un templo, hay una lagunita, una sala de té, todos estos elementos de distintas eras, entonces es como un, una juntada medio falsa de distintas épocas, entonces traje esta pieza acá, que es simplemente una pantalla verde, y todos saben que es una pantalla verde, bueno de hecho yo estoy enfrente de una pantalla verde, adelante de una pantalla verde para esta presentación, y para mí simboliza que, como un patio de juegos pop del día de hoy, todos sabemos y conocemos sobre Hollywood y las películas que empezaron a usar estas tecnologías, para poner cualquier imagen que uno quisiera, entonces uno puede estar en este como espacio universal y crear imágenes y todo, entonces uh, simboliza que otro espacio no. es como el patio de juegos para nuestra generación, digamos, al contrario de como lo que solía ser un patio de juegos que como un jardín que es lo que solía ser, entonces acá hay un, un par de fotos, y claro, a la gente se le invita a que lo utilicen y es lo mismo, ellos saben qué hacer, y también se volvió como un lugar de encuentro, la gente simplemente como pasaba tiempo ahí pero estar en el escenario es como algo muy común, todos pueden estar en el escenario hoy a través de las redes sociales y Youtube y todas estas nuevas formas de comunicación y por supuesto acá también hay como esculturas más viejas que están enfrente de la pantalla verde, aunque <risa> no son verdes, después también la gente posteando las fotos, la estructura para mí ¿eh? como que está hecha de madera y es verde y está en el parque. Entonces viene a ser como un nuevo árbol que está ahí, como pueden ver, era un día bastante eh, con bastante viento y la curva tiene su propia expresión como escultural. Y este es otro proyecto que conecta a estos dos. Esta se llama Life. Life's a bitch and then you die. La vida es una porquería o una playa y después te mueres, que es una cita de un rapero famoso. Entonces, esto es como un fondo de pantalla que uno puede eh, poner, fijar a una silla. Esto lo hicimos en Berlín hace dos años. Y entonces... Esta instalación se, o sea, estaba compuesta de como una pequeña estufita que genera electricidad y esa electricidad carga una tablet que está en el piso. Y todo como que sale por la ventana y la tablet como que reproduce videos. Fui alrededor, fui por la ciudad de Berlín buscando sillas abandonadas, que es algo muy común de encontrar y supongo que también es... Eh, como en encontrarlas en Buenos Aires y en otras ciudades, bueno y las encontraba y ponía uno de estos como anillos alrededor, o sea, esto es un producto que uno puede comprar como en Amazon y bla, bla, bla. y es como para que uno esté en, en una reunión de Zoom como estamos ahora, pero y agarré estos uh, aros y los puse en las sillas para honrar como la última etapa de la vida de una silla de oficina que está abandonada en la ciudad y va a caer en la basura. Esta es la versión con la playa que estaba impresa sobre eso. Y también como que la gente puede sacarse fotos. En... Entonces me gusta como disparar este look de que, bueno, muchos artistas hacen fotografía hoy y, y posan frente de sus pinturas, entonces no es nada nuevo tampoco, pero... Quisiera como tomar estos momentos y hablar sobre ellos y mostrar como este gesto un poco particular. Y este es otro proyecto de, también algo de hace tres años más o menos, se llamó The Puzzle Was Delivered but to Your Neighbor. Es el momento que uno está esperando como un paquete y se, se le da a otra persona, entonces uno ahí lo busca, se trata de estas bicicletas de alquiler que están por todas las ciudades y estoy seguro que ustedes la tienen también. Me pregunto, o sea, seguro tienen distintas empresas, hay públicas, pero hay privadas y startups que hacen esto. En Berlín teníamos muchas distintas, sobre todo hace como tres o cuatro años, y dejaban como las bicicletas por la ciudad y es genial ir en bicicleta, yo la uso también y creo que es muy importante para cambiar el tráfico y pensar la manera de pensar cómo movilizarnos, ¿no? pero creo que estas bicicletas como representan la manera de pensar de la cultura startup de Silicon Valley, entonces que dicen como bueno, tiremos un poco de infraestructura y veamos qué hace la gente con eso allí afuera y muchas de estas bicis como terminan en la basura o se rompen y las compañías quiebran después de como seis meses. Supongo que muchos de ustedes habrán visto estas eh, fotos de China donde hay muchas pilas de bicicletas que nadie usa. Entonces hay muchas preguntas cuando uno hace estas cosas. Y estas empresas, estas startups, como que salen como con nuevos modelos de negocios y para mí representan la Internet llegando al espacio ciudadano, ¿no? urbano. Tenemos Google, Facebook y Amazon, bueno, ya hace muchos años, no mucho cambió en la ciudad en sí misma, excepto que, bueno, hay autos que en, hacen entregas. pero ahora tenemos estos objetos como coloridos en la ciudad y para mí representan ese cambio de como que la Internet aparece, emerge en la ciudad de alguna manera. Así que tomé un par de estas bicicletas y las traje a la galería. Y dije que eran esculturas, las alquilé, las, las llevé a la, a la galería. Y también es interesante, bueno, no se supone que yo haga eso, pero, porque no soy el dueño, pero soy el dueño por el momento. ¿no? O sea, yo la usé la alquilé, la llevé adentro, así que es como que cuestiona este espacio público versus privado. La empresa lleva las bicis al espacio público, pero uno puede ser el dueño porque lo alquila, entonces yo las convierto en esculturas en una galería como una parte de una instalación, entonces se transforma en otra cosa, y la galería a su vez es un espacio semipúblico, entonces la gente puede venir a la exhibición y también pueden, de hecho, tomar una de las bicicletas y llevárselas, porque yo no soy el dueño final, pero se vuelven como, o toman como una forma distinta en ese momento. Entonces hicimos un par de workshops, hicimos una, una tarde uno, e intentamos como darles distintas gestualidades a estas bicis de la calle. Sí, como que la pusimos como en el cubo blanco, ¿no? Y ahí, ahí hay un cambio también. Y sigo con scooters o monopatines, también estoy seguro que tienen de esos, el concepto es el mismo, viene de la misma idea de las startups, y acá se trata un poco más de las condiciones uh, laborales y la gig economy que es como la economía de bolos y de trabajo freelance. como uh, como lo son Amazon uh, Delivery Service o Uber Eats, o no sé en Buenos Aires cuáles tienen, pero estoy segura que tienen esto también. Y es todo un nuevo género de entornos laborales uh, y, que atacan los derechos laborales de los trabajadores, y la gente es, depende completamente de los algoritmos, y las compañías son muy poco transparentes, en la manera en la que trabajan, cómo distribuyen su dinero y cómo le pagan a sus uh, empleados. Es muy conveniente, ¿no? O sea, este servicio, uno puede como loguearse y desloguearse y tienen como, estos, dan atracción y son muy flexibles, pero a la vez uh, los trabajadores dependen de esto. Entonces, eh, les cuesta hablar con la empresa y negociar distintas condiciones porque muchas veces eh, son freelancers o independientes, entonces no pueden lidiar bien con la empresa. Y estas startups ponen toda la tradición de las huelgas y los paros. Y aquella cultura de trabajadores organizados la llevan como... la detienen. Entonces es muy importante fijarse en la política de esto no como en la política debe como regular estas compañías este puede ser un buen ejemplo es un video de hecho pero para Amazon Delivery se llama no sé Amazon Now o algo así creo que está solo en los Estados Unidos cuando uno uh, pone el auto Puede entregarle un rompecabezas a alguien, pero para conseguir el trabajo tiene que refrescar la página todo el tiempo. Entonces la gente hace como estas maquinitas por sobre los teléfonos para refrescar la página todo el tiempo y aceptar el trabajo inmediatamente. Entonces, como no se puede hacer esto en software, hacen esto con estas pequeñas como maquinitas. Y medio una relación medio extraña en la que tenemos toda esta tecnología de. Punta, pero a la vez el trabajo es como, que, uh, como explota a los trabajadores y ellos tienen que inventarse dispositivos uh, hechos en casa para hackear estos dispositivos y hackear estas apps. hay mucho que está sucediendo con esto bueno que podemos hablar un montón de esto Y hubo una conferencia también que se organizó y salió como un booklet. Sobre los trabajadores y activistas en las que se detení, se detallaban todos estos problemas de la gig economy. Y esto fue el año pasado. Durante el año de corona. Se suponía que yo iba a hacer una muestra de los monopatines, pero esta vez elegí mostrar los oxibulos de manera distinta. Fuimos a uno de los canales y en Berlín y pescamos monopatines, como probablemente sepan y ya lo hayan visto en redes sociales o en la vida real. A los pibes no les importa, ellos los tiran al agua y son muy descuidados con los monopatines y también me gusta decir que son súper negligentes y también no son las empresas porque traen estos productos y queman dinero y no lo piensan bien, no piensan sobre la ecología y el impacto ecológico, entonces solo quieren crecer y que alguien los compre, es el típico programa que tienen las startups, entonces los pactamos del agua y pueden quizás, ven ojalá puedan ver que hay algunos cangrejitos, entonces la pieza se llama Unlock Life, que es el tema, el, Logline the Lime, que es una empresa americana de scooters, y hay como nueva vida que se está formando sobre los monopatines, y también bicicletas, rescatamos bicicletas también. Y bueno, son nuevas, llegaron a la ciudad como hace uno, hace un año, y eran como estos objetos que parecían de hacía mil años, se convirtieron como en dinosaurios, de la Geek Economy, de la economía de polos y estas nuevas formas de capitalismo. Y aquí hay otra bicicleta que rescate del agua del río en Berlín, que estaba justo enfrente de los grandes museos. Entonces, este había estado un poquito más en el agua que el resto. Y después las exhibí de nuevo en la galería. Y tiene como un significado completamente distinto ahora que el que les mostré antes Hay como esta naturaleza medio verde creciendo de estos dispositivos de punta Pero el proceso es tan rápido que estas empresas van y vienen Y las ideas van cambiando en el mercado de las startups Y se vuelven testigos de, de, de estas nuevas formas de capitalismo Aquí hay otra imagen o una serie de imágenes de las bicicletas en el agua. Y aquí hoy quiero mostrar un par de, de como um, imágenes eh, de temas y explicarles cómo me involucré en, en estos temas, cuestiones. Esta es una gran uh, plaza en Berlín, uh, oeste, que es muy famosa y lo que están viendo es una publicidad por un de un teléfono, normalmente sería como de un auto, se puede ver muy bien, pero el, arriba del edificio hay una estrella de Mercedes-Benz, es el, el edificio de Mercedes, pero los teléfonos se volvieron tan importantes, de manera que cubren todo el edificio, y me gusta esta foto mucho porque es como un símbolo de cómo nos comunicamos hoy y también cómo el espacio público cambió a través de la comunicación. Entonces, esta creo que es medio vieja que la saqué de internet, pero esto es lo que vemos todo el día, ¿no? Cuando vamos en el, en el colectivo, en el tren, digo, todo el mundo está absortos en su teléfono. Y es importante acordarse que esto siempre pasa cuando hay un medio nuevo, un dispositivo nuevo. Esta foto la saqué de internet. Los, los diarios, me imagino que esto será como hace 100 años. Entonces la gente diría, ay nadie se habla ya, todos están leyendo el diario. Pero bueno, quizás la misma queja pasaba hace 100 años. Es interesante como recordar estos pasos y la evolución de los medios. Y oh, bueno, esto es una foto de hace unos años en otra plaza central en Berlín y se ve como medio al azar, pero de hecho todos en esta foto estábamos jugando al Pokémon GO. Esto fue como en 2016-17, que estaba muy de moda este juego. Uno tiene el juego en el teléfono y tiene que ir a buscar ítems, uh, en este caso los pokémones, y en algunos lugares uno conseguía muchos. Entonces era, era de Google y otra compañía, y como que cambia la manera en la que la gente se comporta en el espacio público, y eso me parecía muy interesante. Después también propuse un, para una exhibición una zona de teléfonos, entonces eso es como una cosa medio específica alemana quizás. Un chiste medio alemán, porque hay veces que, o sea, solo uno podía usar el teléfono en esta zona, pero hay como unos cuadrados amarillos en las estaciones de trenes, en las plataformas, y se puede solo se puede fumar solo cuando estás en el cuadrado, que es una idea medio estúpida, porque pues, no va a ir a ningún lado, pero bueno, en Alemania hay un lobby de tabaco muy grande. Entonces me pareció como la idea análoga, ¿cómo sería tener una estación o un cuadrado amarillo para teléfonos? Y También tengo como estos artículos de los diarios, por ejemplo, en China hay como carriles para caminar con o sin el teléfono, no, sé, no estoy seguro si esto es en una sola cuadra o si esto es súper común, pero, pero bueno, pensando sobre el comportamiento en la ciudad, con nuestros teléfonos. Sí. En Hawái, por ejemplo, uno no puede tener el teléfono en la calle mientras cruza la calle. Sí, la mano mientras cruza la calle. Cuando uno está en la bici en Alemania o en el auto, se supone que no puede tenerlo. Pero bueno, caminar con el teléfono ya es como, bueno, también es un problema porque la gente se distrae, se distrae y puede ser peligroso, entonces tiene como un impacto en nuestra vida. ¿No? Esto de los teléfonos inteligentes, esto es una serie de láminas llamada Isolated and White, que se exhibió en una galería en Zurich el año pasado. Son fotos de stock photo de estas empresas que bueno Stockfot es una de las empresas que vende fotos y yo las modifiqué un poquito, pero también es importante para mí poner estas, o que tengan estas marcas de agua, para que sea claro que son de internet. Y, y sí, son como estas manos abiertas, sabemos qué es lo que es. Es un modelo Photoshop para que uno pueda poner el, el teléfono, entonces me pregunto cómo sería sin el teléfono, Acá tenemos otra pieza al lado de, la lámina es una pequeña escultura de teléfonos viejos rotos es un poco interesante porque el teléfono es tan valioso, tipo el new iphone siempre es como súper caro y creo que todos saben oh, saben cómo se siente la primera vez que uno tiene el teléfono inteligente y se lo lleva a la cama y lo manejan fantástico, pero bueno, con el tiempo se rompen y se ponen viejos y dejan de funcionar, entonces terminan en, bueno, ojalá terminan siendo reciclados, um, pero necesitamos como convencer a la empresa recicladora porque no, no se les permite darlos porque tienen datos privados, entonces uno podría hacer cualquier cosa, pero a la vez hay una batería que contiene todavía, que es muy peligrosa, o sea, la batería puede prenderse fuego, esto podrían haberlo, seguro lo vieron en las noticias. Entonces, uh, tienen como estas piedritas en el medio que son ignífugas, entonces se ponen en un gran contenedor, ¿no? y, y entonces por las dudas, si un teléfono se incendia, previenen estas piedras de que se incendie el resto. De hecho, en la galería no se podía dejar la pila, el montoncito, porque tenían miedo de que la escultura se incendiara, entonces había que ponerlo en un contenedor fuera de la galería. Entonces creo que es muy interesante cómo tenemos estos dispositivos súper importantes, sin los que no podemos vivir, pero a la vez, cuando ya están rotos, se vuelven como tóxicos, pero bueno, y son tóxicos también cuando están, cuando funcionan bien, así que, es como un dispositivo que cambia todo el tiempo. Como que su cara cambia cuando uno lo usa y cuando uno lo deja de usar. Entonces déjenme ver cuánto tiempo tenemos. Sí. A un par de proyectos más y después podemos empezar con las preguntas. Bueno, acá hay un proyecto más viejo otra vez, de teléfonos en público, entonces tenía esta serie de videos de filmar a la gente que estaba sentada al lado mío en trenes o en, en aviones, se llama The Unknown Gamer, porque ellos lo filmaban mientras jugaban juegos. Es interesante cómo tipo, estamos a, inmersos en nuestros teléfonos y no, podemos, no prestamos atención al mundo exterior, y yo a esta gente no le pregunté si les podía sacar una foto y nunca se dieron cuenta, entonces estoy como pregonando esto de la privacidad, uno vio esto, no cuando estás en el, en el bondi y cuando ves al, al de al lado y ves lo que está haciendo, que está en Facebook, que okay. uno tiene como este espacio privado entre uno y el teléfono, pero uno tiene gente alrededor, entonces cuando uno está llevando este espacio privado suyo al público, como en un tren, pero bueno, tenemos como este espacio medio extraño entre nosotros y el dispositivo que interfiere también con el espacio público. Y también me gusta hacer workshops, que es parte de mi práctica, tuve un show de arte y uno puede ir y mezclar algo, esto se hizo en Nueva York en 2016 y a los visitantes se les invitaba a hacer, no se llamaba, point of vision, punto de visión Entonces uno tomaba la pantalla del teléfono y la volvía público ¿Cómo sería eso y cómo sería la conversación? ¿no? Entonces también hice estas esculturas que ven en la foto lo que es, eran un poco disorientadoras. Cuando uno lo ve de atrás puede entender cómo es que trabaja para la foto y la distribución y la composición de la foto. Bien, y aquí les estoy mostrando un video. Esa escultura se volvió de la galería, la llevamos y se convirtió en una escultura en el lago. Esto es en uh, Alemania occidental. Entonces está como una islita y la gente puede uh, nadar y esta mano está sosteniendo el teléfono con un espejo en vez de una pantalla, entonces uno solo veía como a la gente que pasaba y se volvió como una atracción en sí misma como que la gente del barrio iba y se sacaba fotos de sí mismos con el espejo es interesante como que el lago es uno de estos que, que hacen como que se, se maneja el caudal de agua ¿no? en el lago, pero hubo como mucha lluvia, entonces, medio que la escultura quedó sumida debajo del agua, sumergida. Eh, se puso en distintos lugares, y, y bueno, obviamente, el no, como que sale del agua, es ese momento quizás que uno experimentó ya o lo, lo vivió, que eh, saltar al agua y se da cuenta de que, ay, no, tengo todavía el teléfono en mi bolsillo. Así que esta es como la situación de la Selfie estás es al lado de la estación de trenes del Central, en Berlín Y se exhibió por último como parte de la ZK Show en Alemania En el castillo, en los jardines del castillo de Kassel Es como uno de estos famosos lugares turísticos Y acá también, no el, el, el ganso parece que le gustaba mucho el espejo, le gustaba mirarse, y este invierno hubo también nieve y hielo y aún quedaba la escultura, creo que después la sacaron a ¿no? fin de marzo. Sí, déjenme chequear, mm, creo que es un buen modo, ah sí, casi terminamos, sí. Ah bueno, por último, pero no menos importante, les muestro esta pieza famosa que hice, las empecé a hacer como en 2006, esta foto es de 2007, es el icono de Google Maps y Google Maps empezó como en 2005, compraron esta empresa danesa en 2005 y desarrollaron Google Maps a partir de ella que se volvió tan omnipresente, esta manera de navegación omnipresente, y esto lo tomé de la pantalla, y lo puse en el paisaje de la ciudad, proponiendo la cuestión, este es el centro de la ciudad, porque por ejemplo acá, este era un festival de fotografía en Arles, en el sur de Francia, y solía ser así en Google, Maps, no. uno googleaba la ciudad de Buenos Aires, y después el marcador aparecía en el medio, pero después cuando uno sumeaba, decía, ¿dónde está? Este es el centro real de la ciudad, entonces para algunas ciudades no es muy, muy claro, de hecho para Berlín nada que ver, pero en general en las ciudades es como en la plaza central, pero bueno, entonces, bueno, entonces mi pregunta o mi cuestión es, sobre el espacio en el que uno está y el espacio digital en que uno está a la vez, y esos momentos en los que ah, el delivery viene a la oficina donde estás y no te encuentra. Entonces, tipo, le hablas por teléfono y le dices, no, o ellos te dicen, no existe tu dirección en Google Maps, por ende no existís. Entonces, por eso cuestiona esta realidad. Se mostró también en el MoMA de San Francisco hace unos años y también la última versión es en la ciudad de Ansberg y creo que funciona súper bien acá porque por la pequeña escala que tiene y está en, una, está en uno de los lugares centrales acá en una circ circunvalación. ¿No? Bueno, espero que hayan disfrutado mi charla de artista y quizás podemos tener algunas preguntas. Pero creo que ya estamos. Aram, muchas gracias. Ahora sí puedes dejar de compartir. Espectacular tu charla. Eh, mientras hablabas, no sabía bien si reírme a carcajadas o si sentirme francamente miserable, porque me parece que es un diagnóstico muy claro de nuestro presente y hay como muchas pistas con las cuales sentirnos identificados. Pero sobre todo me interesaría eh, destacar una en este momento que tiene que ver o lo relaciono directamente con un libro que publica Michel Desertot en los años 70, eh, La invención de lo cotidiano, en donde él plantea como que la vida se divide entre estrategia y táctica y cómo quienes somos the underdog tenemos que aprender eh, las tácticas para poder salir de ese circuito sin fin de poder. Y siento que eso es algo que, que haces constantemente en tu práctica artística y que además resulta bastante inspirador en todo este apartado sobre los startups, pensar diferentes usos, cuestionar qué es la propiedad. Eh, y también dentro de los límites del mundo del arte, ¿no? ¿Qué puede ser arte? ¿Qué no? ¿Qué es un refugio? Una bicicleta abandonada se convierte en eh, un espacio de regeneración vital, el, el tesoro de algunos es la basura de otros, y viceversa. Sí. Para mí, creo que bueno, a mí me gusta mucho trabajar con el espacio público y es como eh, mi zona donde estoy bien. Hago cosas en el espacio público desde, az, desde antes. De convertirme en el artista. Y creo que es un entorno perfecto para poner arte y para presentar Preguntas, vos lo dijiste, no ¿esto es arte o no? Porque cuando vamos a un museo o a una galería tipo el cubo blanco, uno sabe, bueno, ahora yo voy acá y listo, esto se llama arte Pero en, el en la ciudad, y en el momento, parece algo en la ciudad, uno no tiene muy claro qué es, entonces como que ah, Ponen más preguntas, trae más preguntas a la mesa, y también como hace que la gente se involucre de, de otra manera, porque no tienen que ir específicamente a una galería o un museo para verlo. Y sí, um, el tema de la propiedad, o de, la, de este costado de activismo artístico, como bueno, muchos artistas trabajan en colectivos y en grupos que trabajan en ese campo. A mí me gusta como presentar estas preguntas, pero también, no sé, me gusta, es como, es mi manera de hablar de eso, no, re, no puedo como explicarlo realmente, pero pero sí es muy obvio, como, bueno, sí, digo, hay arte político que es muy directo y es tan importante también, especialmente hoy creo que tenemos un problema con las redes sociales, ¿no? Um, había como este sueño antes y de que todos tenemos acceso a las computadoras, a internet, y los blogs, y todos tenemos una voz, la sociedad va a crecer, y las democracias serán mejores y todo eso, pero... Ah, ahora no estoy tan seguro, o sea, ya vimos qué pasa, ¿no? Tenemos a Trump y a todos estos uh, líderes de Estado, locos y tenemos Facebook y Twitter y estas empresas que hacen negocios, o sea, que negocian y se benefician del odio de la gente, y necesitamos como encontrar una manera de cambiar eso porque no nos está haciendo muy bien. Puede ser como hay, hay movimientos que no serían posible o que serían impensables sin todo esto, pero también hay tanta como fuerza viniendo de un lugar más destructivo. O sea, no sé. ¿no? ¿Cómo salir de ahí? Pero me gusta cómo señalar estas cosas con estos proyectos. Es una paradoja. Indiscutiblemente, estamos en el intersticio, como nuestro lugar es tratar de actuar a través de esas grietas, eh, ir fisurando de a poco, y me parece que eso es algo que consigues con tu práctica artística por completo. Es decir, actúas desde lo inmediato, desde lo cotidiano desautomatizas nuestra mirada eh, de, del espacio público, de la forma en la cual nos vinculamos con los otros. Um, sí, no quiero caer en el lugar de fan, pues, pero me parece que es una reflexión muy importante para nuestros tiempos. <ríe> um, ¿Podemos tomar algunas preguntas de la audiencia oh. o aquí medio que okay. ya estamos? Me parece que no tenemos. No, no, no, no. <risa> Pero, y ya tampoco tenemos tiempo. Pero si alguien deja preguntas, eh, podemos seguir la conversación en el canal de Discord. Ok, okay. genial. Muchas gracias, Aram. Fue un gusto escucharte. To you. muchas gracias